Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Rosa Jiménez Cano, Head of Communication de Jips, una plataforma de gestión de gastos y tarjeta de crédito todo en uno para startups globales que recientemente levantaba 180 millones de dólares en una serie C con una valoración de unos 2.100 millones de dólares. Luego a lo mejor Rosa me corrige seguramente con detalles eh, eh, más claros. Bueno, Rosa también es editora de disruptores en invertir en Español y un... Muchísimo tiempo comunicando sobre el mundo de la tecnología, el ecosistema tech en Estados Unidos. Bienvenida Rosa. Muchas gracias Corti, un placer estar aquí. Nada, gracias el que te hayas animado a compartirnos. Eh, tu caso mola, porque eres una periodista que llevas muchísimos años relacionada con el mundo de la tecnología, ¿no? Creo que fuiste corresponsal en Silicon Valley del país durante cinco años, luego has estado en otros medios, pero poco a poco te has ido como acercando tanto al mundo de la, de la tecnología que a día de hoy estás metida en una pedazo de startup como jeeps eh, hasta el fondo. ¿Cómo ha sido esa reconversión tuya ¿no? del periodismo a estar dentro de una startup? suena como los astilleros un poco la <risa> reconversión industrial mira creo que acabo de tocar una de las claves de mi vida o, o de los puntos como más que de inflexión de decir es que esto es lo que me mola de conmigo también por dentro y fue yo tengo unos primos ahora que son más chiquititos y tengo otros que eran mayores que yo que con el que me llevaba menos años era mi primo Fernandito que me sacaba un año entonces una de las cosas que me pasaba cuando jugaba con mis primos es que era yo que también quiero jugar... A... Alexis, venga, tú de árbitro. Y era como, joder, que yo también quiero jugar a tocar la pelota, ¿no? Entonces, siempre me ha apasionado mucho la tecnología. Como periodista te permite estar muy cerca, aprender muchísimo, pero tenía muchas veces la sensación de que lo que estaba aprendiendo no tenía tanto impacto, o sí lo tenía en cuanto a difusión, pero no lo tenía en cuanto a acción directa. no Entonces, era la sensación de todo pasa delante de ti, lo estás viendo, lo estás contando, pero no tienes un papel activo, no participas de lo que se está viendo, no te remangas y te metes en ello, o quizás bueno, con algunos amigos les puedes dar consejo, pero no es algo en lo que... Y aquí voy a hacer una digresión un poco tonta, pero que creo que tiene una cierta asociación, el famoso vídeo en el que Steve Jobs habla de los consultores. ¿no? ¿Qué responsabilidad? Yo puedo dar un consejo, lo toman o no, tal pero... Hasta ahí. Yo no tengo skin in the game, ¿no? No he, puesto, no he invertido en esto, no estoy metida, entonces es como un consejo gratuito allá tú, ¿no? Como cuando las abuelas se pasan pastillas, de esto me va muy bien, tómalo tú. Ya, pero ¿qué sabes? A ver, ¿hasta dónde? Entonces, hubo un momento en el que sentí que también quería jugar un poquito a la pelota, ¿no? Y tocar esto, que sea para tirarla afuera o cagarla, pero, pero que quería estar en eso y ahí fue cuando decidí dejar, o decidí, tuve la suerte de, de tener la opción de Pasar de un lado al otro. ¿no? Nunca he dejado el lado medios, o al menos comunicación, periodismo. Pero si quieres luego entramos en eso. Porque me he dado cuenta que me hace muy feliz el contar historias y escribir. Y se puede hacer desde mucho lado. Pero conociéndome un poco a mí misma, fue como, es que esto me llena, me gusta, me divierte. Y más o menos se juntar las piecitas para hacerlo medio interesante. Entonces, creo que no ha sido tan difícil el salto. Es más la óptica, ¿no? O el prisma. Y creo que es de las cosas que pueden aportar una diferencia en el mundo startup, ¿no? el tener como cierta capacidad discursiva. Esto, esta parte yo creo que es interesante, ¿no? aparte la de las narrativas del storytelling, el ya no solo hacer algo interesante, sino contarlo. Pues yo creo que al final lo, muchas veces los fondos eh, podemos ser un poco más técnicos, nos quedamos con la tecnología y en el fondo hay mucha gente que le da igual. Es decir, oye, pues eh, enamorame, ¿no? Cuéntame una historia, qué problema resuelves. ¿Cómo de importante es esto de, de, de el storytelling, el contar la historia de forma adecuada? o para empezar, para acordarte. Cuando te piché tanta gente, ¿cómo te acuerdas del tipo...? Y también el approach. O sea, creo que tiene que ver con cómo evidenciar cómo lo quieres hacer, cómo lo vendes, cómo haces que la gente se alíe contigo, porque a medida que vas avanzando te das cuenta que necesitas reclutar gente, que eso también es como vender. Necesitas salir en medios, eso también es vender. Eh, necesitas inversión, obviamente, que era lo que estábamos hablando, ¿no? De cómo picheas tu historia. Entonces, el estar siempre vendiendo te hace tener que saber contarlo más allá de una tecnología que haga una cosa u otra. Y esto me lleva de nuevo un poco a, a Apple. Apple en su producto muy poco a veces te pone en las características. No te habla de los megapíxeles que tiene su cámara, ni de oh, el chip, cuántos megahercios va, mientras que tú entras en la página de Intel y te explica esto. O tú te compras un Samsung y es la guerra de los megapíxeles. Apple te muestra lo que puedes hacer con la cámara. Eh, cuando empezaron a vender los Macs, los primeros primeros era para que la gente pudiera escribir sus recetas. La receta tiene un componente que pasa de madres a hijos, eh, o, ¿sabes? es una cuestión familiar, o cuando haces tus proyectos del cole y los presentas bien, o sea, es más una apelación a qué puedes hacer con esa herramienta, que si la herramienta tiene tantas teclas, tanta memoria, no te dicen cuántas recetas podrías grabar, o cuántas fotografías, o cuántos vídeos. Entonces, creo que parte del triunfo es en parte democratizar pero en parte también saber hacer para qué es eso no me llevo un poco al todo el mundo tiene ideas el cómo las ejecutas el cómo las llevas también está relacionado con la historia el si eres capaz de contarlo eres capaz de hacer que la gente se emocione con ello que la gente conecte y que quiera saber más de la historia y ese ancla ya es un gran triunfo y es muy fácil de decir como te lo estoy contando y no es tan fácil de hacer en parte o cada caso es distinto, que eso también es bonito porque te hace pensar cuál es el ángulo de cada uno. Pero sí. Claro, que esa es la parte complicada, ¿no? El cómo llegas. Yo imagino, Ajá. además en tu caso, ¿no? Llevas comunicaciones ahora en, en GIF, luego, luego entramos un poco en profundidad, pero llevas comunicaciones desde dentro, luego también eres, eh, al final, periodista en activo. También entiendes un poco, además de, de lo que le puede interesar a una persona, yo creo que le interesa a un periodista. Yo creo que también es otro prisma, ¿no? Es decir, sí. ¿cómo contar una historia que un periodista... Como poco le llame la atención, porque recibiréis, yo entiendo, que cientos de historias todos los días, o muchísimas historias de gente que está haciendo cosas más o menos similares. Sí, es entender qué le interesa, cómo piensa, y luego hay una parte muy importante y es, no es solo el periodista, el periodista por encima tiene otra gente a la que también se lo tiene que vender. Entonces, lo tiene que entender bien, pero ellos mismos tienen un gatekeeper por encima. Yo recuerdo, sobre todo en la época que estaba en El País... Cuando me ofrecían un portavoz, ah, el jefe de marketing el jefe de comms, era como, es que yo no quiero hablar con ese. Y decía, pero es que yo le llego a mi jefe y si mi portavoz es el de PR o el de marketing, es como, venga Rosa, ya te has marcado otro gol, ya te están vendiendo la moto. Yo tengo que hablar con el que sabe de eso. O sea, al final estás educado para tener, y, y siento que es una palabra muy bonita en español por el doble sentido que tiene, porque en inglés es un esfondo source, el tener fuentes que den agua clara. O sea, el valor del periodista, al final, lo que voy a decir es duro, lo digo riéndome mucho con muchos, o sea, me gusta mucho reírme de mí misma en general, y es, un periodista es alguien con un océano de conocimientos con dos centímetros de profundidad. O sea, realmente no sabe mucho de nada. Deberías tener la capacidad de conectar ideas y sí tener una buena agenda o una capacidad para llegar a los que de verdad saben de eso, masticarlo, cocinarlo y ponerlo en la mesa de la gente. Eso es una de las funciones del periodismo, ¿eh? el saber encontrar quién sabe de verdad, y eso es lo que diferencia pues, los magufos, las falacias todas estas cosas de COVID, y, o darle voz a todo el mundo, señor, usted tiene que saber quién es una voz autorizada y quién no. Esto me lleva, y ese nos reímos un poco, a cuando ponen a Miguel Bosé hablando del COVID, me da igual que sea famoso, ¿por qué tiene que saber este tipo de esto? Cuando además nos estamos dando cuenta que de la cabeza pues está un poquillo en lo suyo. Entonces, este señor hace discos, canta, baila y tal, pero que sea conocido no quiere decir que sea reconocido o una autoridad en esto. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, eso, ahí son los medios los que a cambio de tener audiencia, growth, que podríamos llamar un parity metric, están sacrificando su labor real, que sería la responsabilidad social que tienes con la sociedad de darle una información de calidad. Entonces, volviendo un poco para atrás, cuando digo lo de la fuente G agua clara ese es el valor, el saber llegar a la persona que sabe. Si es el CTO, llegas al CTO. ¿Qué ha tenido que pasar entre que el periodista llega al CTO para que su jefe esté contento porque ha hablado con el que sabe de la técnica? Pues que ahí el de PR, el de COMS, debería entrenar al CTO para que lance el mensaje que la empresa quiere lanzar que lo sepa explicar y que tenga como un media training que tenga una capacidad discursiva para estar alineado con lo que quiere la empresa contar con esa tecnología con cómo se está picheando y cómo se está contando sin perder su personalidad y sin perder todo el conocimiento que pueda tener en otras cosas pero que no se meta en camisas once varas entonces eso sería un poco en lo que consiste mi labor no de recuerdo cuando empezamos a hablar y aquí igual me estoy estamos con bambalinas. Que querías hablar conmigo y era como, yo realmente no sé de nada. O sea, te puedo hablar de Jeeps un poco, pero el que sabe de verdad es otro compañero. Yo te puedo facilitar que hables con el compañero. O te puedo contar vaguedades, pero el que de verdad sabe, sabe, es esta otra persona para que hables con ella. Pero yo te lo voy a facilitar, o si hace falta te explico algo, pero yo no debería ser quien salga en el titular hablando. No. Claro. De hecho, Rosa la ha hecho muy bien. Y. Y, y conmigo a hablar de la vida. Claro, con Rosa vamos a hablar un poco del ecosistema, que ahora entraremos en, en Miami y profundizaremos en Jeeves en, en otra entrevista. Pero pues sí que eso, oye, para que la gente ubique, ya que estamos aquí, vale. ¿qué, es, qué es Jeeps y también a lo mejor he dado yo números mal o lo que sea. Cuéntanos un poquito en qué estado estáis, porque sí que estáis... No, es que está tan loco que parece como que esto qué es, pero sí, yo también estoy aquí desbordada pepino marino con mi león y estas cosas ahí. Pero no, mira, yo conocí al CEO Adilip a través de un buen amigo este verano. Y estuvimos hablando, entonces estaban a punto de levantar la serie C, pero es que apenas habían salido en ningún sitio y me decían, no, pero es que nos va muy bien y tal. Y yo, oh, curioso. Y eran como cuarenta y pico personas. En Estados Unidos no hay oficina, estamos cada uno en nuestra casa, o sea, esto es mi HQ, sí, esta es mi casa realmente y aquí trabajamos, o sea, que, que no hay más. Eh, bueno, aquí trabajo yo, Dilip en su casa y cada uno. Bueno, en Estados Unidos somos como 20 personas ya, no hay oficina. En Toronto sí. Pero es un WeWork, en Londres lo mismo y en Ciudad de México lo mismo. Un WeWork es donde hay más gente. Entonces, cuando empezamos a hablar, lo que me contó fue su visión. Entonces, a mí hay una cosa que me gusta mucho de Dilip y es que es una persona que tiene 38 años, que ya ha hecho cositas, ya tuvo su startup previamente, también trabajó en VC y cuando él hizo su startup era un poco en parte parecido a MailChimp. vale Era como contenido para mails de... Entonces, sabe el valor del contenido y las historias y eso te da una confianza a la hora de hablar y de entender y, y de saber qué hacemos cada uno. Pero también le empezó a ir muy bien en Israel, ¿ok? Y en varios países más allá de Estados Unidos. Entonces, él dice, cada mes, del día 1 al 10, nos tirábamos viendo cómo estábamos de caja, cuadrando entre diferentes... Eh, corren sí como diferentes divisas, viendo y, y era como la próxima vez que haga algo, tengo que hacer algo para solucionar esto, porque es que estoy hartísimo, no sé si me va bien, o sea, si sabía, pero me entiendes lo que te quiero decir, no puedo perder tanto tiempo en hacer esto. Entonces, GIFs lo primero que hizo fue una plataforma de gastos, un poquito parecido a Expensify, sobre eso hay una tarjeta de crédito y la tarjeta lo que resuelve es el problema que tienen de que una startup le den una tarjeta, tardan tiempo, o sea, los bancos no se lo dan, porque no les entienden. No es que sean buenos o malos, es que tienen otros estándares, tienen otra manera de funcionar y no le dan esto. Ok. Y sobre la tarjeta, ahí lo que hacemos es enviarlas a donde quiera que estén eh, los empleados. Un caso muy curioso de una startup que yo quiero mucho y que los considero casi mi familia, que son la gente de Platzi. Eh, hace unos días estuve en el partido del Granada, perdieron mi parte, está bien, ellos lo patrocinan. Y estaba allí Luis Rull, que es de estos de toda la vida del internet, de leve y buen amigo, y me dijo, ya tengo la tarjeta, me ha llegado. Como, ok, oficialmente no estamos en España, pero él sí tiene la tarjeta porque como es trabajador de una startup de Silicon Valley que están en Colombia, pues le ha llegado y opera y la tiene. Entonces, una vez que tienes la tarjeta, lo que hacemos es ofrecerte una serie de servicios, créditos, que también les costaría mucho más tener acceso. Entonces, es como... Revenue Based Finance. La mayoría de las empresas que nos usan, o muchísimas, son SaaS. Al final, sabes, por los suscriptores que tienen, cuál va a ser su revenue a lo largo del año. ¿Por qué van a estar esperando para tener eso cuando ya sabemos cómo gastan, cómo usan su crédito? Además, en el crédito tenemos cashback, una serie de beneficios con Facebook, con Google. O sea, con los típicos usos que hace una startup, te da una serie de beneficios. Y, además, pues te puedes adelantar ese dinero y lo que estás haciendo es como growth credit, es dinero para growth. ¿Qué sucede con esto? Que la startup le agiliza, le da más caja y le permite llegar a la siguiente ronda en, digamos, un estado de salud mejor. No te está llegando tan apurada que tenga que aceptar un mal term y al final dices, ¿yo qué quiero como founder? Si me diluyo, que sea para bien, pero cada vez que estás levantando una ronda, que parece aquí que sacamos el champán, par y par y todo bien, pero te estás cortando una mano, un pie, o sea, tenemos que saber que hay un riesgo, si negociar mal, de terminar siendo un empleado en tu propia idea. Y eso es bastante peligroso. Entonces, esto ayuda bastante a los founders, pero también a los VCs porque les llegan en mejores condiciones. Si eres un buen VC y quieres que tu vaya bien. Entonces, dicho esto, ¿qué pasó? Yo me uní como part-time por, bueno, historias mías, porque estaba esperando mi green card, mi permiso de trabajo, no puedes salir de aquí, historietas, eh, cuando la serie B, esa fue como mi primera misión. Y después, en diciembre, ya pasé a trabajar full-time, muy feliz y contenta, la verdad, y ha sido una locura porque la serie A fue en primavera, o se hace como un año, luego fue la serie B y ahora la C, pero en total... Eh, Dilip, que es una máquina de pichear y de vender, como puedes deducir, levantó más de 360 millones, es como que he estado levantando un millón al día, o cómo va esto y, y está basado mucho por eh, las métricas de crecimiento, de adquisición de usuarios y del uso de la tarjeta y de la plataforma, que son como el típico hockey stick, ¿no? que es lo que quiere ver el, el inversor y además, bueno, pues ya se va viendo que hay una serie de productos, o sea el, el Product Market Fit se ha conseguido, ahora el reto para la serie D pues es ser más profitable y tener más dinero también para, para seguir abundando o profundizando en estos mercados. Metas que tenemos por delante, más Latam, más Brasil y mucho más Europa. Y otra de las cosas que tiene su gracia es puedes pagar en cualquier moneda. O sea Uno de los lemas que a mí me gusta mucho es ser currency agnostic. De, de da igual donde estés, pagas, te lo mete todo en la plataforma de gastos y no te tienes que estar preocupando en hacer el cambio. no entonces eso para las startups y más en este tiempo de pandemia en la que se piensa internacional desde el día uno ayuda muchísimo. Desde luego la propuesta de valor es brutal, eh, lo dicho, Rosa no, nos ha preparado, nos va a facilitar otra entrevista con alguien que lleva todo, temas de growth ahí en jeeps que, que vamos a aprender mucho. Así que nos metemos con Rosa. En un poquito el tema que quería profundizar con ella, ella es una gran conocedora del ecosistema tech en, en Estados Unidos y ahora en concreto en Miami, que, que yo reconozco que a mí Miami me suena muy bien, entonces era una excusa perfecta hablar con Rosa de, de Miami. Eh, Rosa, tú estuviste como cinco añitos en Silicon Valley y ahora creo que llevas otros más o menos cinco entrepitos y flautas en Miami. ¿Podríamos hice cuatro. Que... ahora el 23 de abril fue el primer día que trabajé aquí. Vale, pues hay unos cuantos añitos en cada lado. ¿Es, ¿Es Miami el nuevo Silicon Valley? ¿O qué hay de bueno o malo en cada sistema? ¿Qué, qué está pasando ahí? Porque desde, desde España lo vemos de una forma y, y tú seguro que tienes muchos más inputs ahí. Sí, ¿sabes lo que me ha pasado? Con la pandemia me tiré sin ir a España como dos años. Entonces también he perdido un poco el ancla de la percepción que se tiene allí de, de las cosas o del propio Miami, ¿no? Pero te diría... Una de las cosas que me pregunta más la gente es como, ¿qué es mejor? ¿Miami o San Francisco? Y es como, uff, súper... No sé, pero es como, ¿qué quiere más, a papá o a mamá? Eh, ¿qué, ¿Qué te voy a decir? A ver, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y a mí me costó mucho Miami al principio. O sea, siendo muy honesta, fue como, no sé qué estoy haciendo aquí, esto no es lo que yo pensaba y no sé qué va a hacer. No creo que nada pueda ser nunca Silicon Valley. O sea, todo el que quiera ser el nuevo Silicon Valley de algo está destinado a... A, a fracasar porque siento que ya no va a haber otro Silicon Valley. O sea, Silicon Valley responde a un momento concreto y a un lugar muy concreto y a unas circunstancias muy especiales. Entonces, para contestarte la pregunta, igual me enrollo mucho, pero vamos un poco para atrás a cómo lo veo yo. Siento que Silicon Valley es la intersección de cosas maravillosas y es el far west para empezar no del que llega hasta el otro lado es el pionero el que busca la última frontera el que quiere llegar hasta allí el que tiene como un ánimo de aventura bastante marcado porque al final está lejos de todo ¿Cómo? no de históricamente la diligencia todo esto pero también en cuanto a esencia ¿no? de siempre ha sido el sitio donde pasan cosas desde los 49ers no los que van buscando su pepita de oro a luego diferentes momentos en los que ha sido el sitio clave en la generación beat todos los hippies y demás esto ...luego había un factor importante y era la Segunda Guerra Mundial. La Guerra del Pacífico, Pearl Harbor, todo Japón, era desde allí. Entonces, el que Silicon Valley comenzara, cuando empieza también lo del ARPANET... ...que es posterior a esto, pero sí todo lo de los chips y los radares responde al mundo de posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a investigar y esta es la zona donde aquello florece y va. Y luego, aparte de esta apertura de mente y de exploración hay grandes centros académicos, como es Stanford, como es Berkeley, como es Santa Clara University, como es la Carnegie Mellon que tiene allí ingeniería. Entonces, todo eso hace que sea gente que se hace preguntas, en parte un poco naif, hay capital y hay un mundo académico. Entonces, si juntas todo eso, pasan cosas maravillosas. Cuando ves, por ejemplo, una muy buena amiga mía, Mary, eh, su madre era profesora o maestra en una mítica escuela que se llamaba... Eh, península, en Palo Alto. Vale. Y ella me cuenta que en el recreo iba una chica que era de unos pueblos un poco más abajo a cantarlos, en, pues eso, eran como niños de hasta 7 u ocho años, Pintergarten, así. Y da la casualidad que la muchacha esta que iba con la guitarra a cantarlos era Joan Baez. Claro, claro. Pero entiendes, es, es un sitio donde pasan cosas especiales y hay gente especial que está allí. Y eso, esa conjunción y esa cercanía Permite, cosas o Carlos Santana que tiene en la misión su mural, como recordando el tiempo que estuve allí, entonces es un lugar que te abre mucho la cabeza y yo siempre le estaría agradecida, o sea, yo lo, lo percibo un poco como, como la meca, entonces en algún momento tienes que peregrinar, o sea, no te digo mudarte, yo no sé si me volvería ahora mismo, durante mucho tiempo tuve una gran nostalgia de San Francisco, pero muy marcada, lo que llaman en México el síndrome del jamaicón, que era el jamaicón Villegas, un futbolista, es una historia muy bonita, se la quiere buscar porque me hace mucha gracia como lo que significa, ¿no? que fue un jugador, creo que fue en un mundial, que era de Guadalajara, que como, como sería como para nosotros Sevilla, un poco de las esencias así más cañí más tal, y que el tipo se vino abajo, se deprimió, y que, es que echaba de menos la comida de su mamá, los tacos, tal, entonces no rendía como rendía México. Entonces, durante un tiempo he tenido con esa nostalgia de San Francisco, y sí creo que es un lugar para tener tu network, seguir tocando base y mantener aquello vivo. O sea, de vez en cuando hay como que ir a realimentar nuestra fe. Esa es mi sensación con San Francisco. Pero es tan abierto, es más como captar esa forma de pensar, ese mindset y llevártelo contigo y tener un efecto multiplicador. Al menos eso es como yo he adoptado mi San Francisco o mi, mi Silicon Valley. Yo lo sentí mucho como Florencia en el Renacimiento. Como un lugar en el que se están juntando gente con mucho talento, con mucha apertura de mente y explorando fronteras o cambiando el futuro del transporte, el futuro de la educación, el futuro de la sanidad. Entonces, aquí ya hago el ancla con Miami. Miami ha sabido bregar muy bien con la pandemia, tiene un alcalde maravilloso en el sentido de ha puesto esta ciudad en el mapa y ha traído muchísima inversión. No es un alcalde al uso de como entendemos el alcalde en España. Es un alcalde tipo un poco simbólico porque él no tiene acceso a mucho presupuesto, pero sí puede atraer inversión y puede crear planes a partir de otro dinero. Y eh, lo que también tiene es, tiene que negociar mucho internamente como con superintendentes para que las cosas pasen. Entonces, toda esta publicidad sí que le permite ejecutar los planes. ¿Me entiendes? O sea, es, es una percepción bastante distinta como es para nosotros el, ese rol. Entonces, yendo a Miami, creo que tiene la oportunidad de decidir cuáles son esos sectores en los que puede hacer un impacto. Aquí históricamente ha habido turismo de siempre, de los cruceros, de los hoteles, de ser un hub para conectar con América Latina. Financieramente es el hub financiero para la TAM. En PropTech también deberían pasar aquí cosas, porque ha sido el sitio donde tradicionalmente la gente se compra el apartamento como inversión, no todos estos procesos inflacionarios de América Latina... En cuanto, en la parte de salud, eh, mucha gente viene a Miami o a, sobre todo a la Florida a jubilarse. Entonces, para aging, para gente que está envejeciendo, para cierto tipo de cirugía, también la plástica que está muy de aquí, eh, tienen mucho conocimiento. Entonces, todos esos digitalizaciones, disrupciones, este sería un buen sitio para que sucedan. Pero no tienen por qué ser el próximo Silicon Valley. Es más como, toma lo mejor del método de Silicon Valley Adáptalo y úsalo y no te estoy dejando meter baza pero te hago como una, una última ancla y es una de las cosas que yo percibía cuando me fui a Silicon Valley que forma un poco parte de la propuesta que hice en el país para irme allí, yo tuve mucha suerte, siempre creo que tengo mucha suerte, o sea, yo, mi madre me decía todos los días, toda tu vida cuando llegabas al primer día de clase me decía, mamá qué suerte he tenido, me ha tocado la mejor profesora. Me dice, tu señorita Inés te odiaba, te ponía unas faltas ahí. O sea, nos mandaba una nota diciendo que eras un desastre. Y yo, ¿en serio? A mí me parecía... Entonces, muchas veces a mí me están tirando balas y ni me doy cuenta. Entonces, lo que percibí o la suerte que tuve fue hubo un cambio de director y yo, Antonio Caño, entonces hablamos, yo quería hacer un MBA, tuvimos una conversación y me dijo, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te gustaría hacer? no Tú de aquí a cinco años no te ves. Y así un poco como que no quiere la cosa, un poco, bueno, por probar, pero no pensé que fuera a pasar. Dije yo, hombre, yo mi sueño, corresponsal es Silicon Valley. Y me dijo, así ah, sí. Pues sí. Me dijo, bueno, pues haz un plan y vamos a intentarlo. Y fue como, hostia, bueno, pues venga, vamos a ello. Voy a hacerme aquí una página. Entonces, dentro de ese plan, ¿no, lo que me hizo pensar, lo que veía era que había carencia de contenido en español de primera mano. Había mucho refrito. Entonces, tú te podías leer la vida de Marshall Kerber 20.000 veces pero no la vida de Simón Borrero y de los Bilbao que han hecho Rappi, pero para América Latina es muy importante, o por eso valoro también mucho Platzi, porque están cambiando la cara de América Latina creando las historias, o sea, esas historias de héroes, y volvemos al storytelling, con el que tú te identificas y tú sientes que sí que te reflejas y tú puedes ser el siguiente. Entonces, a lo que, perdón, a lo que iba con, con esta propuesta que le hacía el, al director, era... Esto es la Nueva Florencia, donde se está planteando esto, pero también hay una parte del nuevo sueño americano. De Estados Unidos tuvo una gran conquista cultural con el cine. Nos enseñó el American Way of Life, el tener la casita con el perrito, con el coche, con el fumar Malboro, con el tomarte un whiskazo. ¿sabes? Es como, pero si el bourbon es malo, mejor el whisky islandés es que tenemos nosotros. O sea, ¿para qué vamos a tomar bourbon si es que esto está mal? De... ¿Me entiende? Pero, ah, bueno, en la tele... Entonces... Es, o el tipo de coche, esa conquista cultural del cine, yo siento que Silicon Valley es también la conquista cultural de los negocios, de esta es la manera en que se crean negocios ahora, o sea, todo el emblema, el mito del garaje, pues claro que muchas nos hacen en el garaje, pero es parte de la narrativa, del storytelling, del, del discurso de se juntan cuatro amigos y ahí me llevaba una cosa, dices, joder, es que a principios del siglo XX se juntaban cuatro o cinco amigos y hacían un partido político. A mediados, en los 50, 60, 70, se juntan, y te hacen una onda rock, los Beatles, los Rolling Stone, tal, no sé qué. Ahora se juntan y te hacen una startup. Porque quieren cambiar las cosas, porque han captado esa idea y porque se dan cuenta que es un buen negocio y además es cool. O sea, han hecho cool a los nerds. Ahora los gafosillos molamos. ¿no? El que antes coleccionaba las collejas, ahora es como, ojo, cuidado, pero luego es millonario y dependemos de este y nos maneja el mundo y me corta el chorro del Twitter o de los... ¿Me entiendes? Entonces... Siento que ahí también había una componente importante de Silicon Valley como faro en cuanto a decirle al mundo cómo se maneja y cómo se hacen ahora las cosas. Y también, por ejemplo, para mí el fenómeno TikTok es muy importante porque significa que el otro eje, que es China, ha aprendido a bailar tu música y hacerla. O sea, ha cogido tu método, pero además no tiene las anclas, entre comillas, o, o las restricciones que tiene el mundo de libertades en el que estamos nosotros se han cogido lo que les conviene de tengo una sociedad controlada, una sociedad cerrada, pero voy a usar estos metoditos tuyos para hacerlo. Weibo era solo en China. Con TikTok nos lo han llevado a todo el mundo. Y ahí es donde me empiezo a hacer preguntas, ¿no? Pero esta parte de conquista cultural creo que también es Silicon Valley. Entonces, cuando me preguntan entre Silicon Valley y Miami, creo que ya te he respondido con ciertos sectores, ese mindset, ese adoptarlo. Por eso creo que es malo compararse con Silicon Valley, si no es como toma esto... Mira qué es lo que tienes tú, úsalo a tu antojo, pero ponle también tus ingredientes, ¿no? Hagamos como la cocina peruana, de sí, sí, esto de China, pero le vamos a poner este ceviche nuestro o este tal, porque esas fusiones son las que van a hacer que no seas el nuevo Silicon ¿vale? que seas otra cosa maravillosa tomando lo que a ti te interesa y que impacte a la gente tuya. Eso es lo que creo que tiene sentido o es quizá demasiado naif, pero es mi forma de verlo. Me parece brutal todo esto que has, que has contado y estoy, estoy muy de acuerdo, ¿no? En, en poner esos sabores locales a cada lado, ¿no? Porque Miami, pues como cualquier zona, tiene sus pues su idiosincrasia, su forma de hacer las cosas y su potencia. De todo está ahí. Es que solo centrado en de esto nos salía un podcast, ¿no? Pero pero, pero me, me gusta mucho lo que has dicho de lo de los héroes, ¿no? Y la conexión con Latinoamérica, el, el cómo se están ahora creando historias de héroes, pues la gente de y muchos otros casos, en Mercado Libre, o sea, y, ya empezamos a tener esas historias de éxito y de repente ha habido un despertar en Latinoamérica, eh, que, que yo tengo la sensación de que canaliza mucho hacia Estados Unidos por Miami, no, o sea que, a lo mejor esto es la distancia, ¿no? pero la sensación es un poco como que Miami es Estados Unidos con Latinoamérica todo bien agitado y, y demás. ¿Cómo estás viendo tú el despertar de, de Latinoamérica y qué papel tiene Miami en la conexión de Latinoamérica y Estados Unidos? Eh, me estás dando en el clavo. Mira, cuando trabajaba en Venture City, hicimos un evento con Google, ¿no? De Google for Startups. Y nada, pues vinieron startups de América Latina. Fue, fue bonito por todo lo que conectó y su método, ¿no? Es todo muy bien. Y para la inauguración vino el alcalde, no el de ahora, Suárez. Aquí hay como varios alcaldes, que eso suena también raro. Francis Suárez, que es el que le estoy echando tantas flores y demás, él es alcalde de la ciudad de Miami. Sobre Miami hay Miami-Dade County, el condado, que sería el equivalente a la Ciudad de Madrid y la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, el condado tiene diferentes eh, alcaldías y demás. Entonces, vino eh, Jiménez, con G, que era el alcalde de Miami-Dade County, del condado, de un espacio más grande que además tiene un gran presupuesto, el aeropuerto depende de ellos, o sea, mucho más responsabilidad en, en, en cuanto a presupuesto, impacto, aunque quizá menos públicamente conocido. Y cuando Es un señor cubano tal, y cuando empezó a hablar, dijo una frase que era buena y mala. Yo me reí por dentro y dije, no sé si es consciente de lo que está diciendo. Tiene razón, pero me da como penilla un poco que lo dije. Y, y dijo, dice, this is the closest we can be to the US. Como me, claro, es lo más cerca que podemos estar de Estados Unidos. Pero tenía razón, porque en parte esto es muy América Latina. Esto, si te paras a pensar en la historia...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 Más allá de estas facilidades, Rosa, por entenderlo a nivel político o de, o de este tipo de cosas, ¿qué cosas han pasado en Miami? Yo, yo es que tengo la sensación de que como en tres años como que ha cambiado mucho la película, ¿no? O sea, la pandemia evidentemente ha, ha influido, pero ¿qué tipo de políticas y cosas de este tipo han pasado para que Miami haya cogido tanta velocidad? Vale, yo creo que ya había un caldo por debajo, un caldo de cultivo, ¿vale? Que estaba ahí medio que se cocía, que no, que tal, pero había una base. Eh, una base, en mi opinión, quizá no muy, sí maja, o sea, sí nice, pero no tan abierta a otras cosas. O sea, más como eh, somos los pioneros, estamos aquí y eso también tiene un tiempo limitado. No siempre vas a ser pionero. Si esto quieres que crezca, hay que echarle más ingredientes y más inputs y más, más cosas. Eh, cuando llegó la pandemia yo creo que esta ciudad la cambió para bien y yo ahora mismo aquí me siento muy bien. A mí me pilló en un punto y lo estoy centrando mucho en mí, pero como yo seguro que hay muchísima más gente, mucha más gente que le ha pasado algo parecido, yo no podía salir de Estados Unidos. Si yo salía no sabía cuándo podía volver a entrar. Trump estaba muy restrictivo, no teníamos vacunas, o sea, el mundo ha cambiado mucho en los últimos dos años en muchos aspectos, pero el comienzo fue no sabíamos ni cuánto iba a durar, ni lo que pasaba, ni ni hacia dónde íbamos. Entonces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 que tienes en otros lugares. O sea, sentía que mi calidad de vida podía ser muy buena, pero que me estaba tontizando. O sea, para mí, de las cosas más mágicas que vivía en California y que aquí empiezo a tener, es que cuando hablas con esta persona, luego con este, este, este cuando me metía a la cama y por la noche y juntaba un poco, tal, y, coño, ah, claro, esto por esto con esto, ah, esto es esto. Entonces, ese momento de juntar las cosas y entender y conectar, es mágico, me engancha. Y, y me hace querer más de eso, ¿no? Es como una droguita, ¿no? E ese punto de, ah, tal. Eso no lo tenía aquí. Entonces me sentía como, sí, estoy bien, me lo paso bien, fiesta y tal, pero no me llena. Desde que se empezó a venir un montón de gente distinta, pues no es el mismo Miami que cuando me vine, pero es que está interesantísimo. O sea, ha estado por aquí esta semana Jorge Lana o por decirte el primero que me viene a la mente, o Jasmine, o... Que vienen, lo entienden, hablan, se enganchan y hay mucha apertura. O sea, la gente es bastante cercana, nadie está demasiado lejos como para tomarte un café o un, aquí sería un cafecito o algo, una croqueta que es también como muy típico de aquí, para echar un ratito y poder dialogar y siento que eso está haciendo que mucha gente se siente aquí muy a gusto y se está haciendo un poco un work hard, party hard, ¿no? De tú ves solo la parte jijijaja tal, sí, pero para el jijijaja también hay que estar aquí un ratito echándole codos, ¿eh? O sea, eh, cada uno sabe también lo que le cueste y lo que se deja por el camino para conseguir las cosas, sí. Oye, ya, ya que has dicho, por ejemplo, el caso Jorge, ¿no? Mendes me, me en que son uno, unos cracks mínimo ramidas, pero es un ejemplo muy, muy chulo de, de una pregunta que te iba a hacer. Hay startups que, o, o empresas que se plantean ir a Estados Unidos y, y están empezando por, por Miami. ¿Cómo hay que entrar? ¿Qué esperar? Eh, ¿Qué tienes tú? Por, a lo mejor no porque lo has hecho, pero, pero sobre todo por gente que has sí. hablado y que les estás ayudando y, y puedes orientar un poquito. Mira, yo creo que aquí hay muchas ganas de que venga gente, entonces no se ve mal, o sea, puedes hacer como mandar emails frío y demás. Luego hay un grupo maravilloso que es Miami Tech Life, que lo lidera de manera bastante orgánica un buen amigo que se llama Demian Belumio, que tiene una startup para como de mental health, pero que tiene bastante experiencia, eh, Ryan, también eh, un buen amigo, Ryan Ray, que está haciendo growth con ellos, pero más como construir comunidad. Está Natalia Martínez halimina Chris Adamo, o sea, hay gente muy interesante. Y todos los miércoles durante este mes, porque estamos en el Miami Tech Month, tiramos la casa por la ventana, pero en general, un miércoles y sí, uno no, por la tarde hay un punto de encuentro. Es un happy hour, o sea, esto una cervecita, pero la mayoría de la gente típica de aquí que está en tech suele ir. Porque nunca sabes a quién te vas a encontrar, ya sea un inversor, alguien que viene a explorar, alguien que está buscando trabajo. Entonces, de una manera muy natural, conectas. Entonces, para mí ese sería el primer punto de llegada y de encuentro. Y además, pues, es fácil como organizar una cena o, ¿sabes? De, oye, estoy pensando en ir allí. ¿Qué es lo que quieres? Me interesa esto, esto y esto. Vale, te mando cuatro mails y hablas con este, este y este. Y, por ejemplo, Miami Beacon Council, que sería como la gente que hace negocios para la ciudad, algo así, también tienen muchas ganas de que pasen cosas y están ayudando a que pasen. Entonces, cualquiera que venga como más o menos con una idea se le ayuda y tira para arriba, ¿sí? qué, qué guay. Y, a, y algo que haya que tener en cuenta para ir para ella, es decir, eh, puedes ir de visita, no estamos plantando hacer unas entradas, pues como está diciendo, al final voy, eh. estoy una, dos, tres semanas. ¿Tiene sentido para una startup, por ejemplo, española, me, montar una pequeña sede ahí en, en Miami? ¿En qué caso sí? ¿O, o cómo lo explorarías? Mira, no lo sé, o sea, me parece muy categórico decirle sí o no. Yo diría, primero vente un poco a ver qué tal, ¿no? A conocer. Ahora, de las cosas que me pasan, hay gente que dice, no, voy con la familia, los niños y quiero... No, si vienes con tu familia o vienes con tu mujer, vente, disfruta, pásatelo bien, pero no trates de hacer las dos cosas a la vez porque va a haber cosas que sea improvisar, que ahora te digan, oye, pues vente por aquí y no me viene mal porque tengo... O sea, si vienes a esto, vente a esto y como tú decías, vente... Al menos una semana. Si son dos o tres, mejor por si hay un follow-up, por si te quieren... Ah, oye, este está por aquí, que se venga la cena. No, es que ya me volví. Entonces, tómate esos días. Quizá por la mañana trabajes en horario de España y la tarde la aprovechas más para lo de aquí. Y así puedes hacerlo en paralelo. Yo no tengo claro en qué punto hace falta tener aquí oficina. No porque diga que no al revés, pero que también en tiempo de pandemia, en realidad, o post pandemia vive donde estés a gusto... Y además puedes hacer negocios, o sea, siento que lo que empieza a marcar un poco la diferencia es en qué uso horario vives y no solo tanto la localización, ¿no? Si estás en ese uso horario y luego puedes venir para acá, pues bien está. O, o venirte unos días, o estar, o sea, el, el tener el ancla y que también te vean y que vean que eres una persona honesta y fiable y que estás aquí. Pero diría, ¿conviene tener una compañía aquí? Pues sí, para facturar, para hacer, pero a su debido momento. Si es, si estás levantando dinero y tal, pues mejor hacerlo antes que más tarde, que te va a costar más y va a ser más difícil lo que llaman el flip y definirlo. Pero hay buenos abogados, tanto en España como aquí, que ya tienen experiencia y te van a ayudar a hacerlo y lo van a hacer bien. O sea, eso es más una formalidad y creo que no hay duda con eso. Pero sí el venir con mente exploradora, con ganas de conectar y con cierta, o sea, por un lado diría frescura, pero también prudencia, ¿no? De, de abrir la mente, ¿no? De en España esto lo hacemos así. Sí, sí, si en España lo haces así y está guay, pero aquí lo hacen así. Entonces, toma lo mejor de los dos, pero adáptate a la música que tocan, pues un poco como la bailan aquí para que suene bien. Claro. Y, y a nivel de fondos y demás, ya, eh, ya está el ecosistema bien desarrollado. En, entiendo que seguramente el número de fondos sea distinto que, que el de Silicon Valley, ¿no? Y todavía más pequeño. Ah, pero, ¿es un sitio al que ir a levantar inversión? O, o, o si buscas específicamente inversión, mejor directamente ir a la Silicon Valley. O, o a lo mejor seguramente me des una respuesta intermedia, ¿no? En función de sí. casos. Sí, mira, con Silicon Valley yo creo que es mucho mito. O yo tenía sensación porque en España parecía que la gente era como, no, llegas y te dan ahí millones, ¿no? Como. Parecía que estaban perros con longaniza y era como, bueno, aquí no le he todo el mundo, ¿eh? o sea, hay mucha pasta, sí, pero para empezar es gente que haya sido ex Facebook, ex, no sé qué, ex, ¿sabes? Que venga de tener una experiencia previa o de una startup de mucho crecimiento, sí, además de que escuela viene, no lo mismo ser estudiante de Stanford que de la Complu, yo soy de la Complu, amo la Complu, muy bien todo lo que quieras, pero mmm, para levantar dinero no me sirve, a lo mejor me sirve para... Un doctorado ¿no? o otra cosa de estado en una de universidades con más renombre y más antiguas del continente, vale, sí. pero tienes que saber cuáles son tus herramientas y saber leerlas y qué significan. Entonces, en Miami creo que hay ahora muchísima más inversión, pero de nuevo tienes que ser parte del ecosistema. O sea, esto del paracaidista que llega a Levante, eso no va a pasar, eso no es más una fábula o puede haber uno de muchos. O oh, el caso de Jeep, todo este dinero. Es una cada muchos años, no es normal. O sea, lo que yo estoy viviendo en Jeep sé que no es normal. Lo estoy viviendo mucho, lo estoy disfrutando y estoy flipando. Porque estamos, o sea, we're building a rocket y lo tenemos claro. Pero esto no suele pasar. Y mi vida anterior no era así. Y es como un año, aquí es un año de perro, es como siete años en otro lado. Claro que sí. Entonces, que algo suceda no quiere decir que a todo el mundo le vaya a suceder. Y por eso hay cauces, hay formas... Hay, pero sí que diría que es importante el ser claro a la hora de pichear, el tener claro qué problema quieres resolver y el empezar a hacer conexiones. Aquí empieza a haber una red de business angels bastante interesante y que a la vez están conectados con fondos. Hay scouters de diferentes fondos de Silicon Valley interesantes y Founders Fund es de los que están muy volcados con esto. Eh, Andrés Ian Horowitz también está bastante piteo en Miami. Gradient con mi amiga Wen Wen, que es una persona divertidísima y encantadora y... O sea, me gusta porque cuando alguien habla de contrarian, ella es súper contrarian de manera natural. O sea, cuando tratas de ser contrarian con pose, termina siendo lo mismo que todos los demás. Entonces, eso no vale. Y, y creo que ahora hay un caldo de cultivo bonito. O sea, siento que Miami está viviendo un momento dulce. No sé si va a durar o no, que es lo que la gente me pregunta. De... Pero al menos están sentando las bases de algo distinto. Y sí que creo que en el mundo post-pandemia Silicon Valley se ha como extendido a diferentes lugares, por lo que hablábamos al principio del método, de la forma de hacer, de cómo cada uno elige dónde quiere estar y cómo, y no sé, hay cosas tipo Boulder Colorado que ya lleva mucho tiempo a hacer cosas, o cuando dicen Silicon Valley, Austin es el nuevo Silicon Valley, como que Austin ya lleva un tiempito, ¿eh? y que teníamos a, o sea, Texas de toda la vida ha sido un sitio tech, él salió de allí. Whole Foods es de allí, Expedia es de allí, o sea, ya llevaban tiempo esta gente aquí juntando cositas, los de Austin y, o, Te o dices, Texas Instruments, era una fábrica de chips, o sea, Rosperot con todo lo de aviación, no es de ahora, es de hace tiempo, lo que pasa es que han sabido tomar el método, hacerlo y conectar bien con diferentes ecosistemas, sí. Oye, qué, qué guay. Hablando de todo esto, ¿qué, ¿qué otros sitios a lo mejor no tan conocidos pueden ser interesantes en Estados Unidos para, para explorar en función de, de tu startup? Mira, diría eh, Denver, como hemos dicho, guay, Austin, sí, eso no es un secreto, Atlanta está creando una escena también bastante guay, muy inclusiva con todo lo que es black, no, gente de color, o en español decimos negro, pero aquí es una palabra fea, eh, o sea, sin, sin ser peyorativo, sino nuestro, nuestra palabra aquí tiene una connotación muy negativa, nosotros no lo decimos de manera despectiva, simplemente por aclarar. Eh, donde está Duolingo, Pittsburgh, también tiene una escena bastante interesante, lo que pasa es que hace frío, se me da más perecita, y Nueva York está siendo un buen hub fintech en el mundo post-pandemia, sí, ya lo era, o sea, era el mundo financiero, pero se está poniendo como más interesante todavía. No, pues varios sitios ahí. Y te quería hacer una pregunta en concreto. Yo, yo creo que tengo la sensación que en Miami se está vinculando mucho a todo lo que es ecosistema web 3, cripto y, y demás. ¿Pu ¿Puede sí. ser? Cuéntanos un poquito sobre cosas que estés viendo ahí. Vale. Ya era muy cripto de antes. O sea, la primera pizza que compraron era aquí. Sí, Era aquí. Por eso mismo, porque ha sido un lugar, lo que decíamos, de piratas, forajidos, outsiders. ¿No? O si ves, por ejemplo... Eh, lo del el documental este del Tiger King o tal Eso es muy Miami. Eh, Cocaine Cowboys, eso es muy Miami. O sea, esto, luego tienes todo el rollo del cubaneo, esto es, es ecléctico, aquí, o sea, de las cosas que a mí me hacen gracia, aquí puede ser súper arreglada, o eh, he echa un desastre como que vengo de la playa y ah, pues vale, pues está vale". como que aquí no hay término medio tampoco. Es bastante extremo, o a mí de las cosas que me costó mucho aquí, era en California más o menos sabía discernir, aquí me costó discernir en ciertas cosas lo que es legit, lo que es legítimo, lo que es real y lo que no, porque esto es como mucho más tropical, barroco, voluptuoso, exagerado en todos los sentidos, curvilíneo, es como super crazy, y coloritos, todo trópico ahí, los flamencos, las palmeras, todo ahí, foforito, ¿no? De, cuando el juego este, el OutRun, ¿te acuerdas? El cochecito, el Miami Vice, todo esto es como muy Miami, sigue siendo. Y una anécdota muy tonta. Cuando venía de California, eh, la gente hace mucho ejercicio en California, aquí también. Pero allí era más, en, en Los Ángeles no tanto, pero en general, sobre todo en Norte de California, era más porque es healthy, ¿no? por la salud, por mi bienestar. Aquí es para verte bonita, o sea, no me vengas con historias. ¿No? Lo de la canción de le metió al gym para que vea lo buena que está y todo eso, eso es Miami, eso es Miami, eso es muy de aquí. Entonces, eh, siento que eso hace este lugar diferente y hace que haya más apertura para explorar cosas locas, sí. Entonces el cripto también ha sido siempre muy del de Lambo, no de One Lambo, el, el Bitcoin tal, eso es muy de aquí, de la cero ostentación. A la vez, había gente muy interesante, un tipo que se llama Austin Bunsen, que es el de QuickNote, que es uno de los pioneros de aquí, del de mundo cripto, que lo entendió muy bien y que le ha metido infraestructura. Español está Carlos Domingo con Securitize, que está haciendo un security token y está consiguiendo indexar cosas y construir una infraestructura interesante. Entonces, esto también tiene unos beneficios, el, el estado en sí de la Florida, muy beneficiosos, para el mundo tech. Y ha permitido que mucha gente que quiera explorar se venga aquí y explore. Entonces, que faltaba un poco la atracción de talento, que en eso Founders Fund lo está haciendo muy bien. A mí hubo, hace un año hice un curso, un curso un poco distinto que me hizo decir, joder, qué bien se está aquí, qué gusto estoy y, y qué bien me está viniendo a la cabeza, porque yo tenía la cabeza bastante taladrada con tema pandemia, no poder salir, haber dejado el trabajo. Y fue en on-deck, hicieron lo que dieron en llamar Miami Drops, que fue como un experimento. Entonces, eh, todavía no, teníamos como dos vacunitas puestas, o la segunda me la puse en esa época, estábamos todavía, decíamos por pandemia pero eran como oleadas, idas y venidas. Nos veíamos dos, tres veces a la semana y era para conocer el ecosistema. Entonces, yo sentía que yo no era lo que aquí llaman un OG, un Original Gangster de Miami, yo no era de los pioneros pero tampoco era de la nueva jornada que se estaba viniendo, entonces me veía un poquito como bisagra, ¿no? In the middle. De no soy de los que era de aquí de siempre, de los que pusieron la pica, entonces hubo un momento en el que se estaba viendo aquí un poco como cuando ves la peli de Guns of New York, la batalla de Five Points, ¿no? De los irlandeses, los que llegaban, los que ya estaban, entonces yo estaba ahí con mi popcorn, viendo los palomitas, viendo aquí como, eh, porque no era ni una cosa ni la otra, pero me sirvió para conectar con los dos mundos, con todos los que se estaban viniendo, Hicieron mi Miami mejor porque empecé a tener esos inputs que tanto echaba de menos, que han venido con capital y que están haciendo, y esto respondiendo a tu pregunta de Web3, que se venga mucho más talento, porque es lo que falta aquí. No solo tienes que tener capital, necesitas la gente que lo quiera hacer. Entonces, los de Founders Fund con Open Store lo están haciendo, se están trayendo muchos ingenieros. Muchas startups de cripto, los del FTX, FTX, no sé cómo se dice en español, cosas que ya, que ya no sé cómo se dice, o sea, sueno como Spanglish y tal, pero porque en este tiempo he ido muy poquito a España y lo poquito que he ido he ido muy cauta porque si pillo COVID no puedo volver aquí. Entonces, como que hay cosas que ya sueno medio gringa rara, soy la de siempre, pero que, que me falta el estar más tiempo en España. Creo que la madurez que está teniendo el mundo cripto, el cómo se empieza a blanquear en el sentido de formalizar, hacer una inversión que se considera un asset y que se empieza a legitimar, coincide con que eso ya estaba aquí de antes. Entonces, esa colisión lo está dando mucha apertura y mucha visibilidad. Aquí encaja muy bien, además con lo que has dicho, no, de, de, de idiosincrasias de, lo, de los mundos. Sí. Eh, pero, o sea, ¿qué que startups españolas conoces tú por ahí por Miami? Y, si quieres empezamos alguna española que, que mole y luego nos metemos alguna de Latam. Cosas que te llamen mucho la atención para, para dar referencias a la gente. Mm, a ver, es que aquí me pones en un brete, pero no me lo he preparado y decir uno es dejar de decir otros y tampoco quiero faltar el respeto a nadie. ¿no? O, o no citar a alguien que merezca la pena. Y más ahora que esto es como más líquido todo. ¿no? O sea, no sé bien lo que es una startup española. Si llega aquí es porque ya tiene ámbito internacional, o también me pasa una cosa, que es muy tonto lo que voy a decir, pero sí creo que es algo que dicta un poco mi forma de ser y es, amo España y en es mi país y me encanta y siempre va a estar ahí, y cuando me fui a California fue de las cosas que me generó un poco de ansiedad, de decir, ¿es que voy a perder mis amigos, voy a perder, y como, en realidad era un poco como antes de la pandemia darle al pausa y volvía y no había pasado nada, o sea, las cosas sólidas seguían ahí y eso era maravilloso porque me dio también como paz mental, pero de las cosas que cuando estuve en California evité fue la Spanish Mafia. De manera deliberada. Y no porque no lo aprecio, no quiera ser parte de ello, sino porque sentía que me estaba traicionando. Porque para eso no me voy. ¿No? De, de, cuando era corresponsal del país y ahora en el español, inverti y demás, me siento como, con los fraggles como el tío mate el viajero. O sea, soy el que sale fuera y manda las postalitas a mi fraggle, que sería el mundo de habla hispana. Entonces, si estoy todo el día con españoles, al final no estoy teniendo la exposición que quiero tener para poder contar eso. No estoy haciendo bien el trabajo del de contador de historias de lo que pasa afuera. Que por el camino haga amigos españoles, por supuesto, y encantada, y son casi siempre las historias que cuento, ¿no? O sé que ese es el público del que le va bien, y creo que esto ancla con lo que hablamos del proceso de creación de héroes. De, oye, le este leído bien, no tengan miedo, esto se puede hacer, tal. Pero... También hay una componente como de nostalgia, ¿no? De no, como en España, en ningún lado. Las terracitas, las tapitas, los amigos, la cervecita mi mau y tal, va a seguir ahí. Entonces, si me meto en ese círculo de nostalgia, no crezco, ¿no? O siempre lo estaba, el chuletón, sí, que sí, que mejor el chuletón, pero que, que hay cosas maravillosas, o sea, tomate un brisket aquí que está guay, te, te lo comes. O sea, hay muchas cosas muy buenas de aquí que las tienes que disfrutar y vivir. Entonces, dicho esto, un ejemplo de una persona que a mí me encanta es Gustavo, que Gustavo del Rosario se llama, que es como súper creativo, Canario está metido en Fuel, está metido en varias startups y me parece una persona muy diferente que está lo guay. Luego, en mi trabajo anterior en The Venture City, han hecho mucho puente entre startups españolas que se vienen y que están, esto que hablábamos de Jorge con Minimum Run y con Vendés Altaren, es maravilloso la visión que tienen y cómo lo están haciendo. Tenemos a Lolita Priego de BASE. Lo que pasa que, sí, ella es española, claro, y tiene gente en España también, pero al mismo tiempo ella eh, se crió entre Nueva York y Silicon de vale, y se crió, digamos, tecnológicamente, ¿no? Ha sido un poco su mundo, su visión. Entonces, creo que eso también cambia la cosa. Nada, era un poco eso. Y si se te ocurre simplemente, o incluso fuera de, de españoles, ¿Qué, ¿Qué cosas te están llamando la atención así un poquito más, más fuerte? Ideas de negocio, cosa, cosas muy locas que estés viendo a nivel de, de startups, que bien sean latinoamericanas, españolas o incluso ahí de, de, de Miami, ¿no? Eh, para, para inspirarnos un poquito. Mira, esto que hablábamos de Demian, de salud mental, psicotrópicos y demás, creo que abre bastante la mente y que hasta ahora no se hacía tanto, ¿vale? Eh, ahí se están explorando cosas interesantes al margen de la risa de ¡Oh, sé qué. No? Bueno, vale, sí, quédate en el en la superficie, sí. Eh, me gusta también bastante lo que está haciendo Josh Oringer. Eh, toda la gente de Atómico. Se están tratando de hacer aceleradora de una manera natural. La gente de 500 Startups llevaba tiempo aquí. Techstars está abriendo también aquí. Entonces, no te doy casos concretos de Startups, que las hay, como te he dicho, Note eh, Porque siento que es mejor que cada uno venga. Por ejemplo, de España también está Erudit están dando un buen salto y están creciendo muy bien. Entonces, creo que es más la apertura de mente y de lo que está sucediendo con todo lo que se quiere explorar. Pero en cuanto a FinTech, aquí también está interesante. La gente, eh, Mosper es como el founder está aquí, eh, funciona en México y Brasil, es buen amigo, él es uruguayo, Gabriel Reusner se llama, y es para que los niños tengan no tanto su primera tarjeta de crédito, sino que empiecen a entender el ahorro, la inversión, los incentivos. Entonces, es una educación financiera desde una etapa muy temprana. Siento que eso es una visión muy bonita, sobre todo para el mundo latino, donde eso siempre está dejado de lado. Entonces, eso se está fraguando desde Miami. Qué guay, qué chulo. Mola ese ejemplo, ¿eh? O sea, al final, cómo pequeñas sí. cosas, e ideas, pueden cambiar un poco el, el mundo. Rosa, ya para, para acabar... Eh, Sí, déjame enrollo un poco, ¿eh? <risa> no, tranqui, tranqui. Yeah, está guay porque hemos aprendido un mogollón. Pero ya acabamos. Eh, ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Por dónde te puede leer? O Incluso si alguien tiene eh, algo que quiera o que se va para Miami, ¿cómo puede contactar sí. contigo un poquito para saber más? A ver, yo te diría que lo más fácil es un DM de Twitter uh -huh. en arroba petecín que era como mi apodo infantil, mi nickname. Yo quería Rosa JC, lo tenía una señora brasilera, <risa> y ya me quedé con eso y bueno, a todo el mundo, ¿y por qué tienes eso? No, en casa me llaman así. Lo que sea, arroba con Z ahí me encontráis, me podéis llamar así, o sea, es como cuando alguien me llama así, de cariño, respondo porque en mi casa me llaman así ya poca gente, o cada vez menos, pero como que, que soy eso eh, y yo ahí ya les paso el mail, o Whatsapp, lo que sea porque, a ver si en estos momentos está ahí los más, mientras hablamos, que lo compran, que no, me da igual que lo compro, pero que lo de los DMs, o lo arreglen o no, pero si es mensajería, que funcione porque llega un momento que para mí es una cosa ingobernable yeah. pero para mandarme un primer mensaje, bien está y si no, mi correo es rosajc.gmail.com, que es muy fácil. Y sería eso. Lo que no me mola cuando alguien me manda una cosa súper abierta de conéctame o quiero... Es como, a ver, podemos hacer una llamada de 15-10 minutos. O sea, de las cosas que aprendí mucho en Silicon Valley, y a veces ahí somos un poco lelos, en general los españoles, yo la primera solo aprendí. No por las malas, ya me di cuenta de esto no va por aquí, cambia. es Mucha gente puede estar dispuesta a dedicarte media hora o a conectarte con quien sea pero no se la hagas perder. O sea, mírate la persona, a quien conoce, de que sabe... y lo mismo con los inversores. Si ese inversor no es de tu nicho, no le hagas perder el rato. Si este, O sea, estudiate un poquito la persona con la que vas a hablar, porque eso seguramente va a hacer que tenga más ganas de hablar contigo, que tenga algo en común. Entonces, si sabes que yo, de a lo mejor de esto, no me manejo, no soy la persona adecuada, pero si ves que tengo la conexión con tal... O a veces también hay gente que te presiona, preséntame con inversores, es como... No sé lo que haces, no sé cuál es tu producto, no me dedico a eso, entonces, ten un respeto por mi tiempo, si quieres cuéntamelo, vemos tal, de un poco con el hat, ¿no? con el sombrerillo de periodista, siempre me interesan las historias de founders interesantes, los founders, eh, o cuido especialmente a los que son de América Latina y España que se vienen para acá, por supuesto, pero que ya tengan algo, o sea, no me vengas con una idea como lo mismo de los inversores, ¿no? que tengas un MVP o una cienta de atracción o algo distinto para poder tener una historia que contar. Pero de ese lado también encantada, no solo si se vienen o no, sino de ver cierto encaje. Y muchas veces puede que sea ahora no, pero sigamos en contacto. ¿no? Como de las cosas que me pasa a veces con, con los emprendedores es siento que son demasiado tácticos y está bien ser tácticos o que quieren medir. Pero cuando hablamos de relaciones públicas son relaciones, las tienes que construir. Entonces, a mí una de las cosas que me daba mucha rabia como periodista era que me sentía como un ATM, como un cajero automático, como que me usan. Y como, claro que me estás usando y yo a ti en parte, ¿no? yo cuento tu historia, tú tal, pero no seas tan táctico, tenme al día aunque no escriba, porque si yo tengo este seguimiento a lo mejor luego te llamo cuando vaya a escribir de tal porque sé que eres una autoridad en esto. Y esto me lleva a lo que hablábamos al principio, fuentes que den agua clara. No es solo que tú me piches para salir cuando tú quieras salir, sino que también yo me voy a acordar de, ah, este tipo sabe de tal, entonces cuando vaya a escribir de tal cosa le puedo llamar porque sé que es el que sabe y ya estás en mi baraja de personas de confianza que saben mucho de algo. Eso tiene más valor para mí como periodista que que me vendan la moto de tu tema. Y es que además seguramente cuando me vayas a hablar de tu tema seguramente me interese y lo quiera contar. Entonces no me estás vendiendo, me estás vendiendo sin vender porque ya has creado esa relación. Entonces, cuando tienes la sensación de que eres el cajero automático, que solo te vienen, ¿sabes? Como tirándote la falta de papá, dame trabajo, dame dinero. Es como, chico, mmm, no, no, esto no. Entonces, ese sería como un consejillo, ¿no? De, sí, pero ¿para qué es la relación? Tendrás que nutrirla, entonces, a lo mejor me pichean y ahora no lo saco. No importa. Sigamos hablando, sigue contándome, sigue mandándome esos mails, aunque parezca que no te respondo, pero lo tengo como ahí en, en, en la parte de atrás del cerebrillo, de, ah, coño, estos eran estos de no sé dónde que hace Ah, vale, mira, esto me sirve para esto. Entonces, no, no es un blanco consejo. negro. Sí, sí. Yo creo que es muy buen consejo. A mí me pasa históricamente de, de periodistas con los que tengo relación, que, que luego te sacan porque están haciendo, escribiendo un tema y se acuerdan de ti. Oye, pues tú ¿Y saben qué sabes que. De esto, oye, Corti, controla de esto, le voy a preguntar para tal. Y luego Eso la sabe. gente se dirá: ¿y por qué sales tanto en los medios, los peloteros? Y como, no, es que me no. llaman porque saben que esto sé, que soy fiable. Que suelo responder cuando lo necesito. O sea, al final un periodista vive en urgencia ahí permanente. Te, claro, estar ahí cuando te, te necesitan, te... porque si solo, veces, solo pides... Claro, no sale siempre el, el que más sabe. Yeah. Tú tienes un deadline, tienes una hora de cierre, tienes que entregar, vas a llamar al que sabes que se te pone el teléfono, yeah. es fiable, te responde, pero no el que te da hora para dentro. Es como, ok, ponme yeah. con tu secretaria, ya, yo tenía que entregar para ayer. I'm sorry, yeah, <ríe> Sí, sí. El mundo es así, el mundo es así. Oye, Rosa, eh, muchísimas gracias por este repaso que nos has hecho al ecosistema de, de Miami y Silicon Valley. Yo creo que sacamos muchas cosas. Yo, yo también compro mucho la idea de, de que Silicon Valley es casi un estado mental, ¿no? es una, nos ilusiona a todos, ¿no? nos hace creer en, en que todo es posible y, y por suerte a día de hoy eso se expande mucho más allá de, sí. de ese territorio. Y, y bueno, espero verte la próxima que nos hablemos ahí en Exacto. Miami, un cafecito. Exacto, que cosecha. vengas aquí, nos tomamos algo. Te llevaré a algunos sitios así chulis para mucho postureo. Esta ciudad es muy instagramable, -e así que aquí hay postureo para aburrir. Pues no nada, ¿En Madrid o Barcelona o dónde estás tú. Eh, yo ahora en Alicante, pero, pero oh, más bueno, como, Alicante gusta, si, si te vienes por aquí genial. Pero yo espero no tardar mucho en pasar a verte por ahí. Que a, yo quiero hacer bien. eso. Hay que dar saltitos por ahí. Bien. Así que nada. Pues aquí te esperamos. Pues lo he dicho Rosa, muchísimas gracias y a todos los que nos estáis escuchando, espero que os haya gustado, compartir por ahí esas cositas, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.